Tenés dos opciones, o te vas o te pones a trabajar, terrible última tumba diosa del bailando 2018. El bailando por un sueño no es un programa simple y resulta difícil explicar, para cualquiera que no trabaje ahí, el nivel de tensión que se debe soportar, no solo al aire, sino, especialmente, fuera de él, cuando funciona lo que, popularmente, se conoce como Radio Pasillo. Traducido en pocas palabras esto quiere decir los eternos rumores que generan roces entre diferentes figuras y, en muchos casos, disparan peleas que nadie, a priori, hubiera podido imaginar, pero, por supuesto, esto es lo que busca Marcelo Tinelli, conflicto que aumente el rating. Por ese motivo, colocó en el jurado a Laurita Fernández, la participante más joven en ocupar ese lugar, y, como participante, a Mika Visiconte, con quien, está más que claro, no se quieren ni un poquito, y ninguna lo disimula. Cada vez que a Laurita le toca puntuar a la modelo bailarina, inevitablemente. Se produce un conflicto y eso sucedió ayer donde Mika cuestionó duramente lo que le dijo la jurado, llegando incluso a poner un gesto de enojo en su rostro. Fernández, más picante que nunca, se animó a soltar una frase que rápidamente se viralizó y que la cronista de Ángel de Brito, con mucha inteligencia, posteó en su cuenta de Twitter. Tienes dos opciones, o te vas o te pones a trabajar para que nos guste. Pum Pum arroba 4 arroba mi Por supuesto, rápidamente los fans de uno y otro lado comenzaron a opinar sobre el tema. Carolina Escobar. Laura tiene dos opciones o se acostumbra que la gente opine de lo mal que trabaja de jurado o empieza a trabajar bien. María, es personal es a la única que le responde, no se banca las devolución y no es combate, ahora cuesta bien Mika que disfrute x cu, cu se mire la cara sería al bailar TV. Y lo de lo es patético. Eliana Villalobos, muy bien lo q, dijo Laurita. Es de agresiva esta mica. Si fuera de arroba ni quitan ni dejaría a mis hijas q compartan nada con ella. Miren bien cómo se saca en la pista y cuando habla con los noteros, es otra que uno mata a una mosca. Mona, y si. van que no a ningún otro jurado enfrentan, son cagones. Arroba la offer 4 califica y tienen que aguantarse, no se olviden que la bici con te va entrenada x la momia resentida caliente x la ola desbancó así que nada bueno se espera de ella. Pobrecita. Punto. Silvia, toda envidia, es eso lo que les pasa a todas esas chicas. Laura me parece que hace bien en no darles tanta importancia a esas, no lo vale. Ojo! La envidia, es destructiva chicas, y se les nota. ¿Sí? Cintia Acevedo, te puede gustar o no. ¿Tanto que tiene que hacer, Micaela? Es una mina que no se banca las críticas.